Yo soy Cristina, alumna del centro de FESUR Estoy estudiando dietética Y estoy aquí para haceros una serie de recomendaciones nutricionales Y deciros con que aunque estemos todos en periodo de cuarentena y en casa Que es posible y se puede lograr mantener ese estilo de vida saludable Y alguna de las recomendaciones que yo os hago es cambiar vuestras 5 comidas diarias Que si os entra hambre y ansia por comer y ganas de picotear entre comida y comida Podéis optar y hacerlo por un picoteo saludable Como por ejemplo puede ser es altramuza o aceituna si tenéis en casa o también un puñadito de fruto seco de nuez con medio plátano o bien un batido de fresas con yogur natural eh, también incluso podéis hacer que participe lo más pequeño de la casa y se podéis poner a hacer hummus o brownie saludable hay muchos postres, muchas recetas saludables en las que podéis dedicarle su tiempo y hacerla y además eh, son alimentos y recetas sanas que es lo importante, y nada, espero que todo se haga más a menos, y muchas gracias por su atención.